la peor tragedia es la guerra. Una persona que lucha en una guerra nunca será la misma. Una persona puede ser completamente destruida por el acto de matar a otra persona, experimentando un miedo intenso todos los días y viviendo en constante peligro de morir. Psicología. Hubo 25 millones de muertes militares durante la Segunda Guerra Mundial, según todos los informes. Sin embargo, los soldados que sobrevivieron al conflicto no estaban exentos. Durante el resto de sus vidas, muchos de estos soldados sufrieron graves problemas psicológicos. Lo mismo está sucediendo en Rusia. Las noticias que se informaron hoy en los medios rusos muestran cuán grave se ha vuelto la situación. Hay dos. 000. 000 de soldados de reserva y uno. 000. 000 de soldados activos en el ejército ruso Se sabe que miles de soldados rusos participaron en la invasión de Ucrania. Tras la decisión de movilizarse, Putin declaró que 300 000 soldados más serían enviados al campo de batalla. Más de 130 000 soldados han perecido en el ejército ruso en general, según datos publicados por el Ministerio de Defensa de Ucrania. Actualmente hay un número desconocido de soldados heridos. Algunos soldados fueron incapaces de soportar los rigores de la batalla. Numerosos soldados rusos que experimentaron problemas psicológicos fueron enviados a casa después de la guerra. Estos soldados no recibieron atención médica porque el gobierno ruso otorga poco valor al bienestar de sus soldados y ciudadanos. Todo lo que el gobierno ruso quiere es ganar este conflicto. Uno de los soldados rusos enviados a invadir Ucrania fue el soldado Mako Lubimov, de 25 años. Lubimov no tenía ningún interés en luchar en este conflicto, pero sus superiores lo hicieron informar al frente. Durante la batalla, el joven soldado tomó un tiro significativo. En esta operación, los soldados ucranianos llevaron a cabo contraataques en respuesta a los ataques del ejército ruso. Numerosos de los amigos de Lubimov fallecieron frente a él. Los ojos del joven soldado fueron atravesados. Debido a la intensa experiencia, Bimel tuvo un ataque de pánico en este punto y se desmayó. El soldado continuó siendo enviado al frente a pesar de no poder hablar durante un tiempo después de la batalla y experimentar alucinaciones. Pero Lubimo frecuentemente tenía pesadillas y estaba aterrorizado. Abrió fuego mientras estaba de guardia un día creyendo que los soldados ucranianos estaban ocupando una base rusa, pero también había otros soldados rusos presentes. Los comandantes del ejército decidieron enviar a Lubimov-Huy después de este incidente. El soldado armado seguía teniendo alucinaciones frecuentes después de llegar a casa. Todas las noches, se despertaba aterrorizado y casi nunca hablaba con nadie. Su familia estaba extremadamente preocupada por la circunstancia. Buscaron asistencia psicológica de las autoridades rusas, pero no obtuvieron respuesta. Vestíbulo cubierto de musgo. Temía ser llamado al ejército una vez más. Su madre dijo que gritaba mientras dormía y tenía pesadillas todas las noches. No tengo ganas de meterme en una pelea. Putin también fue una fuente de considerable ira para Lidiamo culpó a Putin por la muerte de sus amigos en el ejército. Dijo que Putin era un asesino. Natalia Lubimov, la madre del joven soldado, se despertó por la mañana en su casa en el barrio de Sarisnoya, en el sur de Moscú, con un gran sop. Al despertarse en su apartamento del piso 10, se alegró de pensar que su hijo no había dejado de gritar. Esta mañana, ella preparó un buen desayuno para él y fue a su habitación para despertarlo pero su hijo no estaba en la cama. Al ver que la ventana estaba abierta, la madre, Natalia Lubimov, se acercó a la ventana con gran miedo. Miró hacia abajo y vio el cuerpo sin vida de su hijo en el patio trasero de su casa. Como el joven soldado se encontró incapaz de hacer frente a los horrores de la guerra, se quitó la vida. Su madre actuó rápidamente y llamó al 911, pero los servicios médicos de emergencia no pudieron revivir al joven soldado de ninguna manera. Otro joven adulto de 25 años de edad ha sido sacado de este mundo como resultado directo de las políticas agresivas de Putin. Parece que Lubimov es uno de al menos cinco soldados rusos que se han quitado la vida en las últimas semanas. Los soldados rusos son incapaces de hacer frente al trauma de esta guerra. Este es un esfuerzo para ayudar a las familias de los miembros del servicio ruso. Una locura. A partir de ahora, la madre de Lubimov responsabiliza a Putin por su hijo. Putin es directamente responsable de la muerte de miles de personas en Rusia, así como en Ucrania. Las familias de los miembros del servicio ruso están comprensiblemente molestas. Las protestas contra la guerra en Moscú han alcanzado un nuevo nivel de intensidad. Tras la ocurrencia de estos hechos, las familias de los soldados participaron en estas manifestaciones e hicieron declaraciones en contra de los recortes presupuestarios mientras los soldados estaban de guardia, dijo la madre. No tengo idea de por qué mi hijo está actualmente en Ucrania. No puedo darle mis sermones. No estoy seguro de si es una mentira. Quiero que se rinda al ejército ucraniano o escape del ejército, pero no sé cómo decírselo. Tal vez de alguna manera vea esta entrevista. No quiero que nadie muera por Putin, no solo mi hijo. Nadie debería tener que morir por las aspiraciones políticas de un monstruo que tiene 70 años. Después de estas declaraciones, los manifestantes en la plaza comenzaron una ronda entusiasta de aplausos. Las familias de los miembros del servicio ruso han expresado su demanda de que Putin renuncie. Los levantamientos de los soldados y sus familias están causando una pérdida significativa de fe en el gobierno de Putin, que está teniendo un profundo efecto. Frente a estos levantamientos, Putin está completamente indefenso. Hace un par de meses, Vladimir Putin hizo la declaración de que se reuniría con las madres de los miembros del servicio y escucharía sus peticiones. Después de esto, se elaboró un programa, y se informó que Putin tuvo una reunión con las madres de los soldados. Por otro lado, resultó que esta organización era un engaño elaborado todo el tiempo. Se reveló que las mujeres que estuvieron presentes en la reunión con Vladimir Putin eran, de hecho, agentes de inteligencia. Ford y yo fueron incapaces de reunir la valentía necesaria para enfrentarse a los soldados. En lugar de reunirse con él, su madre prefería hablar con sus representantes. Los medios de comunicación rusos estaban interesados en realizar entrevistas con las madres que asistieron a esta reunión. Sin embargo, no pudieron ponerse en contacto con ninguna de las madres. Así que algunos reporteros comenzaron a investigar a estas mujeres. Como resultado de la investigación, se vio que estas mujeres habían estado con Putin muchas veces antes, en diferentes roles. Una de las mujeres había estado previamente cerca de Putin en una variedad de roles, incluyendo como vendedora de helados, triste, soldado y limpiadora. Señora. Su historia con Putin se remonta bastante tiempo atrás. Después de que se reveló este hecho, el AGR entre el pueblo ruso creció aún más Putin engaña a su propio pueblo de manera consistente. Los ciudadanos rusos ya no confían en Putin. La revuelta de los soldados como familia se ha convertido en la agenda más grande en Rusia. Queda por ver qué acciones tomará Vladimir Putin en respuesta a estas protestas. Putin teme intervenciones policiales más duras contra estas protestas porque las familias de los soldados tienen un gran apoyo del pueblo ruso. Existe la posibilidad de un levantamiento aún más generalizado en Rusia si la policía usa la violencia contra las familias de los soldados. Un soldado dice que las madres se han convertido en el mayor temor de Putin. El levantamiento de las madres está alterando la dirección que tomará la guerra. Los soldados de Rusia también están monitoreando lo que está sucediendo con estos levantamientos a medida que se desarrollan. Los soldados rusos que no pueden comunicarse con sus madres están buscando señales de sus familias en los informes de noticias sobre los levantamientos actuales. Es de conocimiento común que estas revueltas tienen un impacto significativo en los miembros de las Fuerzas Armadas Rusas. Se dice que muchos de los soldados rusos, según las declaraciones hechas por las madres, se rindieron al ejército ucraniano. Tras su rendición, los soldados rusos se reunirán con sus familias, según un anuncio hecho por el gobierno ucraniano. Los soldados rusos que se han rendido reciben inicialmente comida de abrigo y ropa de invierno por parte del ejército ucraniano. Después de eso, los miembros del servicio hablan con sus familias a través de videollamadas telefónicas por primera vez en mucho tiempo. Las madres de los soldados rusos esperan ansiosamente una llamada telefónica para que finalmente puedan conocer a sus hijos. ¿Qué piensa sobre el levantamiento que tuvo lugar en Rusia entre las madres de los miembros del servicio? ¿Cree que el levantamiento de las madres que sirven en el ejército tendrá un efecto en la dirección general de la guerra? ¿Qué anticipa que hará Vladimir Putin en respuesta a esto? ¿Qué tipo de efectos crees que tienen los soldados rusos? ¿Qué piensa de los informes de soldados rusos que sufren de trastorno de estrés postraumático después de la guerra?